Eh, no se abre la puerta, siempre funciona eso. ¡Ah! Manos arriba, eso es un atraco. ¿Un atraco? No... un atraco. Tú eres... tú eres de la familia Bata, ¿no? No, yo soy el doctor Rodríguez, lo que pasa es que ya he terminado mi turno, por si quieres pues, soy, puedo atenderte como último paciente de hoy. ¿Ves? Doctor Rodríguez. Manos arriba. ¿No las había puesto ya? Sí, pero ¿las has bajado? ¡No, por favor! ¡No! ¡No me mates! No te mato, nada más te apunto. ¿Por qué? Vale, te dejo bajar las manos, pero pídeme perdón, ¿eh? ¡Perdón! ¡Perdóname! Sí, ¡Qué bien! Se lo ha querido. Voy a coger mi pistola. tienes una pistola? Eh, no, no. No, no. No te bajes. No, no, eso no, no. La cremallera no, no, no, no, no, no, por favor, no. ¿Ves cómo tenía la pistola? ¿Qué te habías pensado tú? Ah, no sé. ¿Te he dicho que soy policía secreto? Ah, no, no sé. Creo que, que me pensaba que eras un ladrón. Porque como era de. Has entrado así. manos arriba! Esto no es un atraco. Ah. Tú has hecho lo mismo. Me has dicho esto. Pero las tienes que levantar las manos. ¿La pistola? Déjala arriba. Espera. Yo he venido porque... ¿Tú sabes que hay un concurso en la familia Mata? ¿Mata? Yo no mato a nadie, ¿eh? Soy doctor, solo curo. Bueno, pues... Tienes que enviar un vídeo y bueno un vídeo que dure menos de 5 minutos pues puedes ganar solo he venido para que para que participes es lo que hago yo policía secreto que va de, que va diciendo a todo el mundo que participe y como dice a ser vez, me retiro vale adiós hasta otra santa úrsula y amén ¡No ¡Oh, del señor